Thank you Hola soy Marlon, no me considero un buen gamer, de hecho muchas veces dudo si se deba o no usar ese calificativo junto a mi nombre, en todo caso creo que he aprendido a disfrutar muchos de los buenos juegos que hay por ahí, unos más que otros como es evidente, he alcanzado todo tipo de emociones jugando y he ido idolatrado hasta llegar al fanboísmo con varios juegos, pero en mi poca experiencia solo han sido tres los grandes sobresalientes. El primero es el videojuego que marcó un antes y un después en mi vida y que reservaré para un futuro video. Tengo varias anécdotas sobre ese juego y un sinnúmero de horas jugadas. Conozco cada secreto, cada ítem oculto y hasta he creado la forma más estratégica de pasarlo al 100%. Por toda mi vida de videojugador ha sido mi videojuego favorito y se puede decir que hasta el día de hoy lo sigue siendo. El segundo es Undertale y absolutamente todo el mundo sabe por qué así que no diré nada más y en tercer lugar está un videojuego de ya más de una década de antigüedad que no viene a conocer hasta hace un par de años estoy hablando del juego independiente más conocido de todos los tiempos cave story o en japonés tokutsu monogatari creo cave story es un juego gratuito lanzado originalmente para pc en 2004 creado por un señor japonés llamado Taitsuki Amaya, mejor conocido en este medio lleno de fun arts de Sonic, como Pixel. Posteriormente salieron al mercado muchas versiones de juego, tanto para PC, como Wii, DS, Xbox, PSP y la infame GP2X. La más completa es una versión mejorada del juego que contaba con actualizaciones en todos los apartados, llamada Cave Story Plus, que además de agregar mejoras gráficas y música ligeramente más trabajada, Añadía también varios modos de juego, la posibilidad de crear tres partidas en lugar de una y detallitos visuales aquí y allá si se jugaba Keep Story en una fecha donde se conmemorara alguna fiesta. Además de estas, en 2011 saldría de manera exclusiva para 3DS, Keep Story 3 d una revisión del juego que contaría con cambios gráficos. Todo el juego sería modelado en 3D con la excusa de explotar las capacidades técnicas de la portátil de Nintendo. Y sumado a esto, la dificultad se vio notoriamente reducida Ya que ya saben, Nintendo es para niños y los niños son unos inútiles En el juego, empezamos en una cueva controlando a Quote Un robot que no recuerda casi nada No tiene el menor indicio de quién es No sabe qué hace en ese lugar Y aparentemente ha olvidado las leyes de la robótica Porque dispararle a las conejitas no me parece natural Hablando de conejos tan pronto como salgamos al mundo conoceremos a los Mimigas, unos seres humanoides con apariencia similar a la de los ya mencionados conejos, que para conveniencia del juego se verán muy involucrados en la trama, impulsándonos en un inicio a empezar con esta épica aventura en búsqueda de salvar el mundo, o al menos de escapar de lo que quede de este. Nuestro primer objetivo será rescatar a una Mimiga que fue raptada al haber sido confundida por otra, a partir de ese momento se nos revelan varias razones para seguir adelante, salpicándonos poco a poco de esta historia. Misma historia cuyo final está completamente decidido por el jugador, al contar no con uno, ni dos, sino tres finales alternativos que dependerán de ciertas acciones que hagamos en una etapa avanzada del juego. A medida de que avancemos en la historia, visitaremos diversos lugares conociendo a muchos seres interesantes. Algunos están ahí para ponernos a hacer la misión de turno, y otros son relevantes para la trama, como lo vendría haciendo Carly Brace, una robot muy similar a Quote con quien se entablará una inmediata amistad y quien vendría a ser pieza clave en el desarrollo de la historia. Nuestro principal objetivo, implícito desde bien temprano en el juego, es acabar con el Doctor, un humano que lleva consigo un objeto mágico llamado la Corona Demoníaca, y a sus secuaces, Barlog y Misery. El objetivo de ellos es infestar la superficie del planeta de Mimigas, pero no Mimigas ordinarios, sino el monstruo que queda de ellos al consumir flores rojas. Respecto al tipo de juego y la jugabilidad, nos encontramos con un Metroidvania, donde obviamente volver por nuestros pasos era algo común. Tendremos que ir y venir para avanzar en la historia, buscando objetos clave o interactuando con los NPC en el momento justo. A pesar de esto, el juego no se casa con un solo género, ya que también encontraremos ciertos elementos de rol y nuestras armas suben de nivel conforme recojamos experiencia a los enemigos que derrotemos, siendo el 3 el máximo nivel. Lo curioso del asunto es que también perderemos nivel a medida de que recibamos daño un agregado que me ha causado curiosidad desde que jugué por primera vez y que resulta bastante útil para causar intranquilidad en el jugador dado que es un martirio enfrentarse a los enemigos poderosos con un arma de bajo nivel y en las batallas contra los jefes es en muchas ocasiones una sentencia de muerte Los enemigos del juego son muy cool absolutamente todos tienen un notorio aire de originalidad es muy entretenido matarlos al comienzo costarán un poco, pero después de la práctica y haber obtenido más armas, se encuentra la manera más eficiente de hacerse cargo de ellos. Lo cual es algo muy divertido y gratificante. Cuando acabemos con alguno, estos dejarán caer unos triángulos resplandecientes que vendrían siendo la representación gráfica de la experiencia. Cuando nos sueltan los doritos, dejarán caer misiles para tener más munición o corazones para curarnos. Debo hacer una mención especial a los jefes, puesto que, luchar con ellos es por mucho la parte de gameplay que más disfruto. Sus patrones no son para nada repetitivos, la primera batalla contra cada uno es una gran sorpresa y pelear contra cualquiera es completamente satisfactorio. A pesar de que muchas veces derrotarlos sea un grave dolor de cabeza debido a su dificultad. Para abrirnos paso por el mundo, dispondremos de un arsenal de armas, que pese a no ser demasiado extenso, ofrece varias opciones más que interesantes. El primer arma que obtendremos será la Polar Star, la menos eficiente de todas, pero completamente necesaria para avanzar. Posteriormente obtendremos un arma lanzamisiles, una que dispara fuego, otra de burbujas y hasta una que tirotea patitos de hule. Todas obtenidas de manera distinta y todas siempre creativas. Además de las armas encontraremos en nuestro camino cápsulas con un logo de un corazón que extenderá nuestra salud máxima, una PC que nos sanará y llevará al máximo nuestra munición de misiles y un disquete flotante que nos ayudará a guardar la partida, como es obvio. Salvo por la parte final del juego cuando se planea obtener el mejor final, el juego no es excesivamente difícil, pero la dificultad varía dependiendo de qué tan preparado esté el jugador y qué decisiones haya tomado en el pasado con respecto a las armas. A simple vista nos encontraremos con gráficos a la vieja escuela, tratando de emular lo que se veía en la mítica NES, lo cual fue un gran tributo y una gran innovación en su momento, antes de que a todo el mundo le picara el bichito de los 8 bits. En los escenarios, personajes y enemigos, se nota a simple vista el amor y el trabajo tan grande que el autor depositó en este viral videojuego, Gráficamente y como es Doviar, tenemos personajes y entornos en 2D, el mundo es hermoso, el trabajo de escenarios es de destacar, se pueden mencionar más de 5 zonas en el juego, donde ninguna es similar a la otra, cada una es totalmente reconocible y sumadas al resto de la ambientación crean un entorno disfrutable de inicio a fin. El diseño de personajes y enemigos, a pesar de las limitaciones técnicas entre comillas, es asombroso. Todos lucen caricaturescos y encajan perfectamente en el mundo. Las distinciones de los enemigos principales son bastante evidentes y funcionan en gran medida. Los enemigos, desde los más pequeños hasta los más descomunales, cumplen con su papel y a pesar de parecer repetitivos en una o dos ocasiones, no causan mayor molestia. En cuanto a los personajes principales no mimigas, estos son sumamente característicos y al no contar con gran población humana visible en el juego, ninguno se parece a otro. Ahora, musicalmente, el juego es un deleite. Puedo asegurar que de inicio a fin la banda sonora también en 8 bits sorprenderá a más de uno y no dejará a nadie inconforme. Al contrario, es pieza fundamental en la ambientación de todo el juego y puedo asegurar que algunas de esas canciones retumbara en sus cabezas aun cuando no hayan tocado el juego por un tiempo. En conclusión, diría que Cave Story es la perfecta armonía en cuanto a aspectos técnicos se refiere. Pero también una perfecta armonía entre jugabilidad y mezcla de géneros, expresada en una muy emocionante aventura llena de cariño por los videojuegos y una atención al detalle digna de agradecer. Nunca se siente forzado, la escala de aprendizaje es completamente natural, y la ambientación hace que nos perdamos, y queramos seguir perdidos, en este maravilloso mundo.